Hola, esta semana tocaba la rutina de piel seca, así como les prometí la semana pasada que está la rutina de piel grasa, si no la has visto te la dejo por aquí para que la puedas ver, y esta semana hablaremos de la gente de piel seca, tanto joven, madura, como deshidratada, y las rutinas que puedes tener tanto para el día como para la noche. Recientemente en TikTok y en Instagram, si no me sigues en estas redes sociales, pues mi usuario es arroba de oliveira en ambas, han hecho varias preguntas acerca de las rutinas para piel seca bueno entre tantas preguntas que hacen ahí a diario y que contesto con mucho cariño y con mucho amor la rutina de piel seca, para empezar, hay que saber cómo, eh, si tienes este tipo de piel o no. La piel seca se caracteriza porque no tiene la suficiente barrera oleosa dentro de la piel y es una piel que se siente, a, a, tira mucho más acartonada. Así es como se, se ve en la prueba esta que siempre les comento de lavar el rostro con tu limpiadora habitual, dejarlo secar, secas con toquecitos y lo dejas sin ningún producto durante 10, 15, minutos y así es que vas a ver cómo es tu tipo de piel entonces estas personas que tienen este tipo de piel simplemente van a necesitar un aporte extra de eh, ah, emolientes de cremas que sean un poco más eh, ricas para poder permanecer la humedad y los aceites balanceados dentro de su piel comenzamos con las pieles jóvenes y aquí lo tienes súper fácil eh, si eres menor de 25 años Olvídate de utilizar el retinol y simplemente utiliza vitamina C, que es un antioxidante súper bueno que te va a ayudar a mantener colágeno y elastina y a eliminar radicales libres. Entonces, ¿cómo sería la rutina de pieles jóvenes? Pues eh, en el caso de la mañana, tenemos que sería utilizar un limpiador de acuerdo a tu piel, luego un tónico si así lo deseas utilizar, si no esperas el tiempo prudencial para poder aplicarte los otros productos, un anti que en mi caso yo te eh, recomendaría utilizar vitamina C, tu crema hidratante de acuerdo a tu tipo de piel, a tu piel seca y por último un protector solar. Aquí lo tienes súper fácil porque generalmente los protectores solares son bastante oleosos. Entonces en tu caso no tienes esos problemas de ¡ay me da un brote! ¡ay me molesta! Lo que sí te puede suceder es que seas muy sensible al protector solar. Y en este caso vas a tener que utilizar los protectores minerales. Te quedará la cara un poco más blanca, pero bueno, es el precio que hay que pagar porque si no vas a tener una irritación muy grande y te va a arder la cara y vas a sentirte incómodo. De noche aquí cambia un poquito la situación y lo que vamos a hacer es eh, la doble limpieza con un bálsamo primero una fase oleosa y luego una fase acuosa luego vendría tu serum de retinol si quieres puedes utilizar niacinamide en caso de que tengas eh, la piel muy sensible y quieras calmarla, de resto no es necesario utilizarlo el retinol lo utilizas, el serum y eh, vendría tu crema hidratante de noche. Retinol siempre lo vas a utilizar a partir de los 25 años. Si tienes menos de 25 años, este paso aquí sería repetir la vitamina C o simplemente hidratar tu piel. Para las pieles maduras, aquí pues lo que tenemos es que vamos perdiendo colágeno y elastina con el paso del tiempo por nuestros cambios hormonales. Entonces... Para la mañana, igualmente tendrías que tener un limpiador para tu tipo de piel, un serum de vitamina C sería ideal para aportarle luminosidad a tu piel, luego una crema hidratante de acuerdo a tu edad y luego un protector solar. En el turno de la noche, aquí va a cambiar un poco con respecto a las pieles jóvenes. Como es evidente, vas a tener que tener un tratamiento un poco más enfocado en generar colágeno y elastina, aportárselo un poco más a tu piel. Entonces, ¿cómo sería? limpiadora, luego tónico si deseas utilizar el tónico, el retinol, y por último un serum de eh, Matrixil, por ejemplo un serum de péptidos que puedes mezclar con tu crema hidratante, tres gotitas en tu crema hidratante, los mezclas y te lo aplicas en el rostro. Esto lo que va a hacer por la parte de retinol es mejorar las líneas de expresión, mejorar las manchas que te hayan podido salir por edad y con el péptido el péptido su función es ayudar a producir colágeno y elastina. Al mezclarlo con la, con la crema hidratante simplemente estás haciendo que esta crema esté un poco más nutritiva, esté un poco mágica y llegamos a las pieles deshidratadas que es algo que también es muy frecuente con las pieles secas debido a que tienen el déficit de aceites y tienen también el déficit de agua entonces lo que buscamos aquí es la mezcla ideal el balance ideal de una crema que me aporte aceites suficientes que sean buenos para mejorar la barrera de la piel pero al mismo tiempo que me permita tener una película que evite la evaporación del agua y de esta manera mi piel continúa estando hidratada todo el día. Mi recomendación aquí es utilizar limpiadoras con ceramida, cremas con ceramida, todo con ceramidas. ¿Y por qué? Porque las ceramidas son aquellas que van a producir una película sobre tu piel y evitar la deshidratación de la misma. Tanto si eres de piel joven como de piel madura, lo que vas a cambiar aquí es la hidratante y la limpiadora. En este paso sería o casi obligatoriamente, por así decirlo, una limpiadora con ceramidas. Puede ser, por ejemplo, la de cera B, que siempre les recomiendo. Y la hidratante va a tener que ser con ceramidas para poder fijar todo este tratamiento y evitar la deshidratación de la piel como ven las rutinas son bastante básicas bastante sencillas no hay que estar inventando ni colocando todo a las máximas concentraciones en especial ustedes de piel seca porque tienden a ser pieles muy frágiles no utilizar las concentraciones a tope va a ser una máxima indispensable para todos ustedes y simplemente ir paso a paso con cada una de ellas. Si quieres ir agregándole algunas cositas a tu rutina, pues por ejemplo una vez por semana podrías hacer una exfoliación química con alguno de los exfoliantes que hemos visto en Instagram o TikTok. Si no, ya vendrá un video de esto en las próximas semanas y ya lo podrás ver más a profundidad de cómo hacer la exfoliación en el rostro una vez por semana. O también podrías hacer Aplicar mascarillas nocturnas de hidratación Como las que les mostré en mi rutina de noche Que les comentaba sobre Origins Y cómo esta mascarilla aportaba un poco más de hidratación a mi piel Y yo veía muchísimo mejor los resultados esto ha sido todo por esta semana, es un video corto que ahora estoy tratando de hacerlos bastante cortos porque ya me han reclamado varias veces. Así que si te ha gustado este contenido puedes dejarlo en los comentarios y para más sugerencias o dudas que tengas puedes también dejarlas ahí. Sígueme en todas las redes sociales y dale a la campanita de los próximos videos para verlos.